En la ruta. Vamos a cambiar completamente de tema y desde ya agradeciendo a, a Verónica Camargo en esta fecha tan especial porque hoy se cumple un nuevo aniversario del femicidio de Kiara Páez, de su hija. ¿Eh? Un 10 de mayo de 2015, nos conmovíamos todos en la región, en especial en Rufino, por supuesto, y también a nivel nacional porque fue el nacimiento del Niuna Menos. ¿eh? Y estamos en contacto con Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Jimena y Juan, te saludamos. Buenos días, Jimena y Juan. Gracias por el espacio y buenos días para toda la audiencia. Bueno, es así, ¿no? Una fecha que seguramente moviliza muchas cosas, ¿no? Y la verdad que, que sí, este, siempre tratando de, de poner la, la mejor actitud, ¿no? Pero bueno, son ocho años ya sin que sin este, como digo, hoy ponía en mis redes, eh, sin poder renovar esos momentos o esas cosas que compartíamos, eh, juntas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo que pasó no lo podemos cambiar, ¿no? Y hay que, hay que seguir. Sí, y además son ocho años, y, y la, más allá obviamente del, del sentimiento que, que se mantiene, por supuesto, eh, también mm. la cuestión judicial se mantuvo vigente hasta muy poquito tiempo, con novedades que lamentablemente eh, no, no fueron las esperadas por ustedes, ¿no? No, eso es lo otro que yo digo, obviamente que uno espera justicia y, y como decimos siempre, ante una sentencia no es que nos van a devolver la vida de Kiari o de nuestro ser querido, no, en caso de los familiares de víctimas, pero por lo menos cerramos una etapa ¿no? y no tenemos que estar continuamente volviendo a tratar o, o, o ver la forma ¿no? de, de, de cómo cómo seguir para poder lograr justicia y que el asesino de Chiari, ya que el resto no se pudo lograr, este, tenga una condena justa, por llamarlo de alguna manera. Más uh -huh. allá de, lo, de, de esos 15 años que, a que se le redujeron a Mancilla, eh, no quedó todo ahí. Eh, el procurador de la Corte Suprema de, de la provincia de Santa Fe el doctor Jorge Barraguirre le pidió al fiscal eh, que presente un recurso eh, de apelación. Eh, no sé exactamente cómo se llama, tampoco tiene un nombre específico, pero bueno, obviamente apelamos porque por supuesto no estamos de acuerdo con esa reducción de pena y esos derechos a salidas transitorias con los que cuenta Mancilla ahora. Pero bueno, estamos esperando que la Cámara se expida para poder continuar, obviamente nuestro, este, nuestro objetivo, nuestro fin es llegar a la Cámara Suprema de la Nación, a la Corte Suprema, perdón, de la Nación, eh, para que haya un cambio, ¿no? Que, que las víctimas sean tenidas en cuenta, ¿no? Y que siempre y no que siempre los derechos sean este, para, para los criminales, ¿no? O para los asesinos, ¿no? Verónica, hablas de que haya un cambio. Eh, con la cuestión judicial, ustedes siguen todavía en esta mm. pelea del reclamo de justicia, digo eh, está, está clarísima la postura como familia, eh, pero mm. ¿crees que como sociedad cambiaron algunas cosas después de lo que lamentablemente le pasó a, a Kiara? Digo, ahí nació el Ni Una Menos, digamos, vos sentís que, que hubo un cambio social. Sí, obviamente que hubo un cambio, ¿no? Porque se visibiliza más, más allá que no alcanza, ¿no? Mm. Eh, porque bueno, vemos que desgraciadamente las estadísticas o los índices de, de femicidios no disminuyen, ¿no? Pero creo que también hubo un cambio social en toda la gente que se involucra más, aunque no alcance, debemos seguir insistiendo en que todos debemos ser parte, todos debemos aportar nuestro pequeño grito de arena, no debemos mirar para otro lado, ante un hecho de violencia, no solo de, de femicidios con respecto a la mujer, sino también ante tantos hechos de inseguridad que vivimos uh -huh. hoy en día. Sí. Por eso creo que también es un papel fundamental el tema de la justicia. y si tenemos un sistema judicial o operadores judiciales que trabajen correctamente y, y en vez de buscar siempre todos esos derechos para el criminal y piensan más en la víctima eh, y se dictan sentencias más severas para quienes cometen eh, delitos tan horrorosos como por ejemplo el de Kiari y el de tantas mujeres o tantas personas ¿no? que hoy en día siguen habiendo, eh, creo que eso ayudaría mucho. Y también, obviamente, el poder legislativo, porque tenemos que tener buenas leyes que analicen y contemplen todos los puntos ¿no? y que no dejen dudas cuando se, se dicta una ley porque siempre cuando hay duda en una ley, desgraciadamente los beneficios siempre son para, para el criminal. Entonces, digo, siempre tiene que ser todo bien redactado y, y bien clarito. Yo creo que hubo muchísimos cambios, ¿no?, con respecto a, a, al, al rol de la mujer hoy en día, a, a cómo se tiene en cuenta. Pero, bueno, falta un montón, educación, este, y, y bueno, y a todos ¿no? nos tenemos que comprometer un poquito más. Verónica, eh, debido, o sea, me imagino que te llaman mucho para, para hacer, eh, para dar charlas o para preguntarte o consultarte, por ejemplo, si alguna le está pasando algo. Eh, sí, eh, hace bastante que vengo, me han invitado en distintos lugares de, del país, no y por ahí de, de otros países también, eh, obviamente de manera virtual con otros países. Eh, más que nada, como yo siempre digo, no voy como una experta, ¿no? Sino que desde el lugar, desde lo que me tocó pasar, eh, como un testimonio de víctima o de lo que pasó con Kiari, ¿no? Y desde ese lugar hablar y también, bueno, obviamente uno va aprendiendo, se va informando, va este, eh, compartiendo otros testimonios u otros casos o, o también con profesionales y desde ese lugar es desde el que yo hablo, ¿no? Eh, obviamente que siempre esto sirve para, para concientizar, no para tratar de, de ayudar a, a prevenir o hablar con los chicos, también con los padres, este, ¿qué, qué podemos hacer. Por eso siempre digo que, que debemos estar atentos ¿no? y, y, y cuidarnos unos a, a otros, eh, estar atentos en lo que le pase, tratar de ayudar, tratar de dar siempre un mensaje esperanzador pero no tampoco llevar un mensaje de miedo, ¿no? Porque a veces dicen, no, y tenés... No, este, yo creo que tampoco tenemos que llevar un mensaje de, de miedo a, hacia los jóvenes, sino que hoy deben estar más atentos a, a cuando salen, a cuando con quién comparten, con quién se encuentran, eh, que siempre sepamos o alguien sepa dónde están, qué están haciendo, no, este, cuidarnos unos a otros y también cuando vemos que están en situaciones de vulnerabilidad eh, demostrarle nuestro apoyo, nuestro acompañamiento este, porque sabemos que no es fácil salir de, de una situación de, de, de violencia, ¿no? Porque a veces uno de afuera los ve de, de una manera como si fuera, oh, ¿por qué se queda? Siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Por qué se queda tanto tiempo con un violento o un abusador? Eh, pero a veces es porque no tienen el apoyo necesario no como para salir de, de esa situación. Entonces tenemos que que acompañan y siempre desde nuestro espacio, ustedes desde los medios, desde el trabajo, desde la función que cada uno ocupe, siempre de alguna manera podemos ayudar no para, para salir o acompañar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Sí, y en definitiva es una manera muy valiente la tuya de sobrellevar el dolor, digo, ¿no? Esto de compartirlo, de dar testimonio, es la forma. Sí, que también era... me ayuda. Eh, con esto también aprendí a tener a Kiari de otra manera, ¿no? Porque también mucha gente la conoce, conoce también desde otro lugar, no solo desde el horror, sino a lo mejor cuando en las charlas me preguntan cómo era Kiari, qué hacía, mm. este y bueno, mostrar el cariño estos días, tanto el, el domingo que hubiera sido su cumpleaños, o hoy recibir tantos mensajitos de, de distintas personas, este, en las redes o llamadas telefónicas, o ustedes también de los medios que siempre muestran ese respeto o ese cariño, este, la verdad que a mí me hace ver o vivirlo de, de otra manera. Sí, y es la manera también de que Kiara siga estando presente, ¿no? No solamente Tal para cual. vos, para vos que va a estar siempre presente, pero digo uh -huh. también que, que su nombre no, no, no se pierda, digamos, ¿no? socialmente hablando, digo, ¿no? que siga estando vigente, porque también es una forma de, de recordar. Y advertir, como decías, ¿no? Claro, exactamente, para que no sigan pasando estas cosas, ¿no? Entonces, que al ver la cara de, de Kiari, yo siempre recuerdo cuando en aquellas primeras charlas con Marcelo Ojeda, la, la periodista me, me decía cuando me invitó para aquel primer Ni Una Menos, este, y yo primero no quería ir porque, bueno, era todo muy reciente y no podía manejar el, el dolor, la angustia, y, y entonces ella me decía... Pensá que cuando a lo mejor veas eh, la imagen de y digas, y se puedan lograr cosas, este, diga, por vos se logró esto, y bueno, y llevarlo de esa otra, desde ese otro lugar, ¿no? Así que, obviamente, digo, el dolor lo voy a tener toda mi vida. El tema es tratar de no vivirlo en esa angustia permanente, como, como digo siempre, ¿no? Y entonces, el ayudar a los demás, a mí me ayuda y me hace bien también, ¿no?, compartir con otras mamás, en caso de cuando hay de víctimas o, o con los jóvenes, no para tratar de ayudarlos, eso a mí me, me hace bien. Verónica, te queremos agradecer por este contacto en esta fecha tan especial, sabemos que no es fácil, pero bueno... Eh... Tu, tu forma, como decíamos, tu forma de, de sobrellevar este dolor, de compartirlo, también hace que, que, bueno, que, que sintamos que no te estamos invadiendo en un día como el de hoy, sino que estás realmente llevando un mensaje. Eh, así que te, te agradecemos fuertemente este, este ratito, esta charla. No, al contrario, agradecidas porque tengan presente aquí, área en todo momento. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan un lindo día. Gracias, Verónica. Gracias. Ahí está Verónica Camargo, la mamá de Kiara Paez, ¿eh? llevando su, su mensaje, me parece que de una forma, como le decíamos recién, me parece muy, muy valiente. Eh.